Uh, buenos días, uh, señoras y señores, aquí estoy uh, otra vez uh, como uh, les he prometido uh, hace un mes y pico que voy a volver otra vez pero uh, en nuevo canal uh, más profesional. Aquí estoy otra vez con mi nuevo uh, canal uh, profesional uh, que se llama Un Café. Uh, en este canal pues uh, les vamos a hacer una publicación uh, una o más que una cada semana. Uh, mientras, como ya sabéis todos, uh, les voy a llevar a todo Egipto. Uh, les voy a llevar aquí, por ejemplo, está el museo uh, y voy a empezar con él. Uh, les voy a llevar uh, a todos los sitios donde habéis estado, donde uh, no habéis estado, porque uh, voy a salir un poco ya fuera uh, de la rutina clásica de todos los programas uh, turísticos. Uh, les voy a hacer ver Egipto con mis uh, ojos. Uh, espero que uh, les guste lo que les voy a dar. Uh, de vídeos sobre Egipto, noticias de Egipto, uh, una o más que una vez uh, cada semana. Uh, no olviden uh, hacer un like, hacer que me gusta uh, y apretar siempre al botón también para hacer uh, un subscribe. Uh, muchas gracias y vamos a empezar. Gracias.